Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Un miércoles más aquí con todos vosotros Bueno, el teléfono, perdonadme Un momentito, lo pondremos en silencio cosas del directo ¿No? Que a veces no, no nos damos cuenta de las cosas Pero todo tiene una solución Y voy a intentarlo, solucionarlo lo más rápido posible Bueno Hoy ¿por qué estamos aquí, eh, bueno, así he ido dejando también unos, un minutito para que se vaya uniendo las personas para hablar de este tema tan, tan, tan, uh, tan común, ¿no? En realidad. De hecho, yo, yo siempre digo, la soledad es tu compañera o es tu enemiga. Porque lo que es cierto es que la soledad afecta a miles y, por no decir millones, de personas, ¿no? Y que este sentimiento de soledad eh, es una emoción que se alimenta de la interpretación de todos nuestros, bueno, es una emoción que se alimenta de la interpretación de nuestros sentimientos en realidad, ¿no? De todo aquello que vivimos o que quizás ya vivimos hace tiempo y que dejó huella en nosotros, melancolía, tristeza. Um, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para superarla. La clave primera es darnos cuenta y sobre todo en este caso darte cuenta de cómo te sientes y encontrar la mejor estrategia para ti. ¿no? Yo al final os voy a dar ocho tips o ocho consejos que podréis uh, usar para sentiros un poquitín menos solos porque yo creo que todos nos hemos sentido solos. ¿no? Vamos a ver cuáles son los síntomas primero, ¿os parece? Mirad. Los síntomas de la soledad crónica, porque ahora hablaremos también, hay la soledad que es puntual y luego hay la soledad crónica, ¿no? Eh, empieza, tú te empiezas a dar cuenta de ello cuando hay una incapacidad de conectarte con otras personas a, a un nivel más profundo o más íntimo, cuando, por ejemplo, no tienes amigos cercanos o mejores amigos, ¿no? Ah, cuando tienes ese sentimiento de aislamiento, estés donde estés y con quien estés, ¿no? O sentimientos también de duda y de falta de autoestima. O sea, hay personas que se sienten solas, ignoradas, incomprendidas. Quizás pues porque han tenido un desengaño amoroso o porque han perdido a un ser querido o han sufrido una gran desilusión o decepción, también puede ser. Uh, puede ser también que sean personas que llevan tiempo sin pareja o que les han rechazado o se han sentido así, incluso uh, teniendo una familia. ¿no? La cuestión es que te invade esa sensación de tristeza que es muy difícil de explicar y, y que en ocasiones es como, como si no le importaras a nadie, ¿no? como si tú no fueras nadie y te sientes totalmente pues, como atrapada, o, o atrapado, ¿no? Y quisieras compartirlo, pero parece que no puede haber nadie que te, que te pueda entender. Yo misma lo he vivido, yo creo que todo el mundo lo ha vivido en momentos de, de su vida, en, en algunos casos por una, una causa concreta, otros sencillamente pues porque te invade esa sensación de estar fuera de lugar, ¿no? De, de como que nadie puede comprender tus pensamientos, ¿no? Y si, y si lo reflexionas, lo más paradójico uh, es que igual tenemos pues, 5.000 amigos en Facebook y, y que estamos más conectados que nunca por todas las redes, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos más aislados que en ningún otro tiempo, ¿no? Podemos tener miles de seguidores y no tener a nadie a quien llamar y decir vamos a cenar, vamos a tomar una copa, vamos a ir a comer, ¿no? En, en, de hecho, en los últimos 10 años, este sentimiento de soledad se ha extendido por todo el planeta. ¿eh? A pesar de la enorme capacidad de conexión que tenemos pues, con los ordenadores, con la tecnología, eh, realmente no es suficiente. No es suficiente para apaciguar esta creciente, porque cada vez es más creciente, sensación de soledad en las personas. Es más, se dice que incluso es precisamente esta capacidad de conexión la que está provocando pues, mayor sentimiento de soledad uh, al preferir de alguna manera las relaciones virtuales que las presenciales. Yo creo que también todo lo que nos sucedió hace dos años nos animó a, a, a seguir relacionándonos a nivel virtual, ¿no? Y ahora yo creo que se ha convertido como en, en la epidemia del siglo XXI. Y es por ello que he decidido hablar de ella, no porque desgraciadamente he podido tratar a muchísimas personas con esta emoción. Y um, quizás he decidido enfocarme en ella, primera, para decirte hoy que hay esperanza y que se puede transformar. Y segunda, pues para tratar un poquito este tema y no verlo como un tabú, sino ni como algo malo, porque fijaros una cosa, la, una sencilla definición de lo que es la soledad. Bueno, dicen que la soledad es el estar sin compañía en, en, en algún lugar y por un periodo determinado de tiempo, ¿no? ya sea por elección propia o por circunstancias ajenas. Sin embargo, el sentimiento de soledad está, es totalmente diferente, porque, de hecho, la soledad sería la solitud, ¿no?, que ahora usan esta palabra. Y el sentimiento de soledad es algo totalmente distinto, no está relacionado con la compañía, ni con el número de amigos, ni con la vida en pareja, ni con los familiares que tú puedas tener, sino en cómo te sientes tú respecto a todo eso. ¿No te ha pasado alguna vez de decir, ostras, me siento solo? y no estoy solo, es decir, tú puedes estar completamente acompañado y te puedes sentir solo y cuando esa soledad se prolonga, lo peor es que las emociones negativas pueden llegar a ser muy intensas ¿eh? estamos hablando pues, de, de ansiedad, de aislamiento, de tristeza, rabia, la depresión y de hecho yo creo que todos tenemos miedo a estar solos y, curiosamente, nacemos solos y moriremos solos. Entonces, ¿por qué creéis que nos deprime tanto la soledad? O sea, no se supone... O sea, de hecho, uno de, las, de, las, de los logros que tendríamos que tener es ser capaces de estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? Pero, en realidad, no es así. En realidad, es que como especie humana estamos programados para estar en contacto. O sea, fíjate... En, en todos los animales, eh, siempre van como en manada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se quedan aislados es como que reducen las probabilidades de sobrevivir y de reproducirse y por eso evitan la soledad los animales, ¿no? ¿Y qué nos ocurre a nosotros? En realidad también somos animales... Y nos sentimos, o sea, el sentirnos solos es como una alarma, una alarma de que nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, si te alejas de la sociedad o de la gente que amas, pones en peligro tu supervivencia. Y aunque hoy en día ya no puedes correr el riesgo ¿no? de que te devore un león, pues no puedes hacer nada para evitarlo. Es como que se salta la alarma y es inconsciente, ¿no? Entonces, frente a esa alarma inconsciente, la mente se empieza a preparar para lo peor y, y tu cuerpo empieza a vivir pues, en ese estrés, ¿no? como en ese de eh, todo, todo tu cuerpo parasimpático empieza a vivir el estrés constante y no te ayuda porque en lugar de motivarte a salir, a explorar, a conocer más gente, a relacionarte, lo que hace es que te provoca miedo y te produce todo lo contrario, te produce aislamiento. Bueno, a todo eso también si tenemos le, le añadimos um, nuestra educación, ¿no? Todas estas creencias que nos han ido enseñando, que por ejemplo, ¿no? Uh, a una cierta edad ya tenemos que tener, habernos casado, tener una familia, porque si no seremos pues uh, bichos raros y todavía o oh, oh, se si pasa el tiempo, ¿no? Y eso todavía añade mucha más presión. A mí lo que sí que me gustaría decirte hoy es que eh, identifiques un poco ¿no? cuál es ese miedo a la soledad que tú tienes, porque probablemente si proviene de esta parte poco prehistórica, diría yo, ¿no? de supervivencia, pues contra más consciente te hagas de esto, más fácil vas a dejar de vivir la soledad como, como si fuera una depresión. Y... Um, y más fácil te será entonces volver a cultivar las relaciones. Creo que um, muchísimas veces, uh, fijaros, cuando somos pequeñitos, ¿no? ¿Os, ¿Os acordáis cuántos amigos tenéis? Yo ahora, por ejemplo, voy a ver a mi, a mi hija en la escuela y 25, 30, 40 amigos O sea, es que toda su vida se basa en los amigos no y en disfrutar de ellos. Durante la adolescencia, pues ya... Eh, es la primera, dijéramos que es el primer escalón ¿no? de, de los valores, que es pues, la amistad y conocernos y conocer. ¿no? Cuando ya vamos creciendo, es como que la, la carrera laboral, la familia, el cuidar los hijos, pues ya diríamos que la amistad va pasando en un segundo plano. Pero fíjate que uno de los estudios que hizo Weidinger fue... Lo que más influye sobre nuestra felicidad son las relaciones sociales. O sea, por mucho dinero que tengas, por mucha fama, por, um, por mucho trabajo, si te sientes solo, seguirás siendo infeliz. Entonces, uh, recordemos, las redes sociales no son lo, lo. O sea, no es lo suficiente como para mantener una relación hay que interactuar interactuar con las personas eh, incluso yo diría no dedicamos más de dos horas a las redes sociales porque nos pueden hacer sentir mucho más solas porque de alguna manera que estamos mirando incluso vamos a observar vidas que aparentemente son felices y, y siempre es como el jardín del vecino es más es más verde que el mío, ¿no? Los demás siempre son más felices. Entonces, porque es lo que muestran. ¿Quién publica las cosas públicas? Cosas que, que son bonitas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre que todavía te hace sentir más desgraciada, más desgraciado o más solo o más sola? De hecho, se calcula que uno de cada diez personas se siente sola. Y... Y de hecho, hasta una cierta edad, porque a partir de los 60 años, es uno de cada tres. ¿Os imagináis? Pensemos un poquito también en nuestros padres, ¿no? Que se si han perdido a alguien, que puede ser que se estén sintiendo también muy solos, aparte de que lo están, porque, como he dicho, eh, hay dos tipos, ¿no? La solitud, que es el estar solo en un espacio, y el sentimiento de soledad, que es... Completamente diferente, ¿no? Porque además, fijaros, la soledad puede ser buena o, o no. Uh, hay una soledad que le llaman que puede ser buena y se ha demostrado, ¿no? en, en, en diferentes estudios que um, te ayuda pues, a poder encontrarte, ¿no? a, a recuperar más capacidad de atención, motivación, creatividad, productividad. Yo hay veces que digo, ay, necesito estar sola un ratito, ¿no? Pero un ratito. Sin embargo, sentirse solo está afectando a tu salud mental. Y como he dicho antes, ¿no? uh, puede llegar a provocar una depresión. Como, como os he dicho, ¿no? la, la solitud es muy diferente eh, que sentirse solo. Y um, hay una cosa que también eh, es importante, que es... Uh, Cómo, o sea, no es tanto el sentirse solo, sino cómo te sientes respecto a sentirse solo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú lo interpretas como algo malo y negativo, probablemente te deprimas. Si lo interpretas como una oportunidad para reflexionar y conocerte mejor, pues no te va a afectar tanto, ¿no? Y, y lo que está claro es que tú no vas a evitar sentirte solo. Porque es que es algo que lo vamos a vivir todos y que todos lo hemos vivido, ¿no? Y lo bueno es que esta sensación, este sentimiento viene precedido de un pensamiento. Y esta es la gran noticia, que podemos cambiar los pensamientos. Vamos a pasar ahora a las cinco señales de las que tienes que estar atento, ¿no? Um, el miedo a la soledad. Cuando tú sientes que eres incapaz de valerte por ti misma o por ti mismo, que necesitas tener a alguien al lado, automáticamente es un punto de alarma. Porque entonces puedes engancharte o quedarte con relaciones tóxicas y eso realmente no va a hacerte bien. ¿no? O te puedes estar autoengañando justamente por miedo. Pero hay también otros signos que es la compra compulsiva. Bueno, yo no sé quién, pero a mí me ha pasado alguna vez. Si me he sentido sola, ¡pum! Voy a comprar, ¿no? Y um, fijaros que se hizo, uh, se hizo un estudio también, parece que fue Peters, en el 2013, en el que participaron más de 2.500 voluntarios. Y se comprobó que las personas que se sentían solas intentaban llenar su vacío acumulando posesiones materiales. Yo tuve un caso, de hecho, con una una chica en consulta que, que ella, bueno, pues continuamente con la tarjeta visa, le tuvieron que quitar la tarjeta visa y era igual, iba a pedir préstamos, o sea, necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces, ahí fue, porque lógicamente al comprar le subía el estado de ánimo, pero era una cosa temporal, ¿no? Era una sensación fugaz, pero es igual, luego volvía a gastar más. Entonces, ahí pudimos ayudarla, ahí sí que fue necesario el cambio de, las de los pensamientos subconscientes. Personas que están enganchadas a las series, adictas a las series, ¿no? Bueno, es un, es un punto en el que te has de tener en cuenta para no abusar de ello porque puedes acabar cayendo en una soledad crónica. Aquellas personas que prefieren pasar calor, ¿eh? también se demostró que, que cuando estamos en compañía tenemos como más calor, ¿no? Y cuando estamos solos, aislados, tenemos más frío. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que prefieren pasar calor, se abrigan, se ponen chaquetas y... ¿Por qué? Porque de alguna manera están intentando suplir aquellos abrazos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja. ¿no? Es otro síntoma este. Otra... Uh, otro síntoma también muy curioso ¿eh? tus amigos también se sienten solos, sí es así ¿eh? cuando un amigo se siente solo, uh, se contagia y especialmente no sé el por qué, pero más entre mujeres que, como, que entre hombres no sé si porque las mujeres lo dicen más pero es verdad que te contagian sin querer tus, tu, la soledad, ¿no? la propia soledad, es como que la, la hacen vibrar otro punto en el que puedes tener una alarma es estoy más mmm, enfadada de lo normal ¿no? estoy de, de los nervios no, no soporto eh, estar en un atasco me, me irrita toda persona que sea un poco antipática eh, eh, tengo, estoy pasando una mala racha este, estas sensaciones pueden ser alertas ¿no? de que de que estamos viviendo un sentimiento de soledad, ¿no? Pero bueno, os he dicho que luego que os voy a dar unas claves para poder mejorar estos, estos sentimientos de soledad, ¿no? Entonces, no nos enganchemos en las redes sociales, acordémonos de mejorar nuestras habilidades sociales, porque si no vas a dejar abierta la puerta a la soledad. Luego, importantísimo, identificar. ¿Cuál es la causa de tus sentimientos? Porque eh, me siento solo porque no tengo pareja o me siento solo porque no puedo hablar con nadie o me siento solo porque no tengo amigos o porque no tengo familia. Es fundamental encontrar cuál es el motivo claro. Si no lo encuentras es muy importante que lo halles y que pidas ayuda si es necesario, pero es importante. Otra cosa es aceptarlo, o sea, aceptarlo y no estar todo el día luchando, no porque entonces vas a enfocarte solo en, ese, en esa soledad y no vas a enfocarte en, lo, en las soluciones que hay, porque las hay, ¿no? Entonces, bueno, mira, pues sí, hola, es como, como aceptar que te viene a visitar alguien que no te gusta y dices, bueno, pues hola, soledad, me has venido a visitar, perfecto, adiós, ya no me importa, ¿no? O sea, es como... Acepto, conquista esa soledad ¿no? cuéntale a alguien cómo te sientas esto también es muy importante ¿no? Pero, no, pero no por internet, no escrito porque escrito es como que nos, nos no es verdad que es mucho mejor escribir para sacar los sentimientos pero cuando tienes que decirle a alguien cómo te sientes que te sientes en soledad cuando quieres hablar de la soledad el paso primero que tienes que hacer es hacerlo cara a cara y a veces uno no lo hace porque dice, ostras, es que llevo tiempo sin hablar con esa persona, se va a reír de mí, o me compadecerá, o le va a quitar importancia y no lo soporto. O, pero, ¿y qué pasa si en cambio de eso empatiza contigo y te ayuda y te da alguna, algún input de decir, ah, pues vente conmigo, mira que hemos quedado con unos amigos? O sea... A, todo el mundo se ha sentido alguna vez solo y perdido, por lo tanto no nos hemos de avergonzar de decirlo, no significa que seamos malos. Es un sentimiento, como hemos dicho antes, que incluso eh, creo que es la pandemia del siglo XXI. ¿no? Otra cosa es meditar durante 15 minutos al día. Yo sé que muchas personas piensan que meditar es difícil, no lo es, si queréis un día hablaremos sobre ello, pero con 15 minutitos ayudaremos a que todos esos pensamientos se vayan como eliminando ¿no? y se van uh, disolviendo y lo único que tenemos que hacer es entrenar la mente en centrarnos en algún pensamiento del presente bonito sin estar pensando en lo que pasó ni en lo que pasará, porque lo que pasó ya nos acuerda de nosotros, ya pasó y el futuro no sabe ni quiénes somos por lo tanto uh, el hecho de poder meditar nos va a ayudar por supuesto, ahora, hoy en día, también tenemos miles de grupos, bueno, yo creo que hay muchos, quizás miles, ¿no? Pero cientos de grupos de, de, de, unidos, ¿no? Que te conectan con gente, con gente, pues, que, mmm, yo qué sé, que, que se relaciona para ir a hacer yoga, o para hacer bici, o para hacer un curso, o para ver museos, vamos, que hay de todos los gustos. Y has de hacer ese pequeño esfuerzo también, ¿no? Si ves que estás cayendo en esa soledad, o solitud ¿no? tan crónica luego, por ejemplo, hacer algo también por los demás no aunque sea algo uh, pequeñito ¿no? pero dar dar algo dar algo que es tu propia compañía va a ayudar muchísimo también a que te sientas mejor si, mira, yo recuerdo en una época que, que íbamos a visitar a los ancianitos de las residencias a mí me daba mucha penita porque pensaba, tres están allí como aparcados en un parking esperando el día de su muerte, ¿no? Y, y me da penita y pensé, estoy hablando de hace años que no hacían actividades, no es como ahora. Y, y dije, ay, me gustaría ir. Y bueno, con mis hermanas, pues fuimos y cantábamos, bailábamos, les hacíamos compañía, ¿no? Yo creo que es de las satisfacciones más hermosas que he tenido. El, el poder... Compartir con alguien y ofrecerle a alguien compañía, ¿eh? porque en el fondo estamos ofreciendo compañía. Es decir, te sientes sola, ofrece compañía. O ves hacer algún voluntariado para poder relacionarte con más gente. O sea, busca aquello que te haga sentir bien, no pero no te quedes cómoda en la soledad. Otra cosa que también es muy buena es adoptar una mascota, <risa> un perro, un gato. Yo sé que hay mucha gente que dirá, madre mía, ahora solo me falta un perro con todo lo que tengo. Pero es que la verdad es que un perro te ayuda a moverte, te ayuda a conocer gente, porque sales a la calle, te preguntan, te entablas una conversación y te levanta el ánimo. Y luego hay, una, hay una, se llama un estudio que hicieron de que hablaban que la serotonina subía un 10% cuando tú acariciabas durante 10, 15 minutos a tu mascota. O sea, nos damos cuenta, o sea, estamos como inter intercalando, ¿no? Y bueno, en conclusión, hay maneras de hacer cosas, no nos queremos en la queja, aprende a conquistar esa soledad, pero no dejando que se convierta en crónica. Y, y por ejemplo descubre bien bien el porqué de esa soledad no porque yo sé que yo me he encontrado a personas que en, en las terapias no que incluso se alejaban por, de la gente no era como más vale estar solo que mal acompañado ¿os, os suena esa frase? más vale estar solo que mal acompañado pues existe y, y estas personas sin querer lo que estaban haciendo era a alejarse por desconfianza. Por lo tanto, por eso digo que es importante verificar el origen cuando hay una soledad crónica. Por ello, si queréis, ya seguiremos hablando de ello porque realmente son temas que, que son muy importantes y que lamentablemente están muy, muy en auge, ¿no? um, Para aquellos que queráis saber cómo lo hacemos nosotros en ataraxia con los cuartos a nivel energético... Nos podéis escribir y os mandaremos el símbolo, los cuarzos y, y, y, bueno, y todo lo que son las esencias que podéis usar para ayudaros a cambiar a nivel energético. Y nos vemos el miércoles que viene. Si tenéis alguna, algún tema o algún comentario que queráis que, que tratemos, acordaros, lo podéis escribir y eh, iremos recopilando y ofreciéndoos lo que... Bueno, lo que necesitáis. Así que me alegro muchísimo de haber estado con todos vosotros y que acabéis de pasar un muy feliz día.